Palabras claves negativas para Quirón, ¿en dónde? En cáncer. Ahí tenés los dos simbolitos, el de Quirón en blanco y el símbolo de cáncer, para que recuerdes, para que te vaya eh, siendo fácil aprender la astrología. Como te decía, Quirón, las tres palabras claves positivas tienen que ver con la sanación, con lo que tenés que hacer, ¿sí? Para... Poder estar en sintonía con ese quirón y sanar. ¿Sanar qué? Las tres palabras claves negativas que son la herida. Entonces, las positivas, ser familiares. O sea, conectarse con lo familiar. Ser protectores y ser cariñosos. Porque la herida tiene que ver con ser muy susceptibles, que cualquier cosa les cae mal ser conflictivos y ser codependientes, si esas son las tres palabras claves negativas o la herida de quirón en cáncer, y recuerden como siempre les digo cuando usamos palabras claves ambas cosas conviven dentro del ser, en este caso de una manera muy especial porque Quirón representa las dos cosas, representa la herida y representa también el estado de conciencia de sanación si le pones fuerza a esa sanación vas a estar sanando tu propia herida, o sea lo que queremos decir con las palabras claves negativas es que si tenés Quirón en cáncer o estás estudiando una carta con un Quirón en cáncer, vas a eh, encontrarte con que la persona eh, es muy susceptible, muy conflictivo y es codependiente. Eh, ¿Cómo lo sana? Relacionándose bien con la familia, ser familiero, proteger a su entorno y ser cariñoso con ellos. Bueno, más fácil no te la puedo hacer. Así que espero que estés aprendiendo astrología porque antes de la clase 320 ya vamos por la 145 antes de la clase 320 ya vas a poder interpretar una carta natal como un astrólogo de gran o astróloga de gran experiencia y vas a poder estar trabajando de esto y si no querés trabajar de esto lo vas a hacer como autosanación y esta es una herramienta maravillosa de autoconocimiento te mando un abrazo enorme hasta mañana, como siempre te digo, los astros se inclinan, pero no obligan. Así que aprovecha esa energía. Eh, ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí, como todos los días. ¿Con qué? Con la clase 146, que correspondería a Quirón en Leo. Chao, hasta mañana.